A, eh, transmitiendo una sensación que, como dije, quizá la compartan muchas de las personas que están aquí, de, de la felicidad de que nos podamos volver a encontrar en este espacio para debatir eh, puntos de vista, ideas que van a ser siempre significativas a la hora de pensar todo aquello que tiene que ocurrir cuando pase este temblor de la pandemia y que de a poco estamos ya eh, empezando a marchar nuevamente en este escenario que ha sido tan complejo, que lo sigue siendo, pero que nos ha llenado de certezas que, pensando eh, con buenas ideas, con prácticas eh, positivas, eh, utilizando los conocimientos de las personas que nos pueden brindar de su expertise para construir ideas que nos permitan, nuevamente, pensar en una educación que complemente las experiencias de estos tiempos traumáticos que hemos transitado con el cúmulo de experiencias, con todo aquello que a lo largo de la tradición de este Instituto de Formación Docente, de las distintas instituciones eh, vinculadas a la formación docente, desde el FOD, a los CIES, a las instituciones y a las agencias propias de... Eh, la Secretaría de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires nos han permitido a lo largo de estos años encarar eh, nuevas formas, estrategias, elementos que nos permiten pensar en qué hacer de aquí en el futuro y de capitalizar todo lo que hemos experimentado en estos tiempos. Por lo menos para mí es un día muy lindo, muy especial en que nos podemos volver a encontrar. La licenciada Verónica Piovani Directora del Info, que no está presente, pero que nos han comunicado que desde la actualidad va a acompañarnos. Nos manda correr un saludo. Tengo el agrado de tener que presentar a este panel que nos llena de orgullo, como dije, a la profesora Alejandra Virgin, directora de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires al profesor Gustavo Gali. Vamos a presentar a la profesora Mariela Guti, que es profesora de la carrera de sordos e intopúnicos y hoy va a hacer la interpretación de esta charla y de esta, de esta conferencia. Eh, gracias, Mariela. Al profesor Gustavo Gali, como dije, al profesor Gabriel Sierra, su director de formación docente inicial y ya también manifestar que están presentes y extenderle el saludo de todo este instituto de esta comunidad. A la jefa de la región 8, profesora Raquel Heredia. A la jefa distrital, profesora Patricia Ruiz. Al inspector de nivel superior de la región 8, profesor Eduardo Sández. A la presidenta del CED, Mabel Mesa. A los representantes de su TEBA, Delegación Morón. Nicolás Gato e Ignacio Alias por supuesto, a la directora de, de Educación del Municipio de Morón, la profesora Valeria Gómevilla, a las autoridades del Instituto, a la directora de la académica, profesora Norma Braille, están presentes también la secretaria de la comunidad académica, profesora Teresa Morales, la subsecretaria de la comunidad académica, profesora Mariana Nozocrepá, están presentes muchos profesores más, nos, nos hacen honra con su visita a la vicedirectora de nuestra querida escuela primaria 108, la profesora Mariana Montes, el vicedirector de nuestra secundaria, el profesor Maximiliano Virgiano, mi queridísima vicedirectora, jubilada ya, pero que nos honra con su presencia de este profesorado, la profesora Leonor Chapone y Están presentes también muchos profesores que nos acompañan y personas como Federico Contrasti, como Yamira Campos, que nos asisten con toda la organización de esto y, por supuesto, la indispensable presencia de nuestra compañera, profesora y hoy interpretando en lengua de señas, Mariela Bueno, Pasadas estas formalidades, ¿no? no me queda mucho más que decir que no sea gracias y darle la palabra al panel. Como les dijo el profesor Rodrigo, eh, contamos con la presencia de la directora provincial del nivel superior, la profesora Alejandra Virgi. Primero, como decía Rodrigo, le confío de volver a hablar volver a pisar eh, la institución que ustedes eligieron para formarse para algunos quizás sean las primeras pisadas para otras en verdad eh, nos sorprendió una situación que resultó larga compleja, difícil para todas y para todos Ustedes eligen de distintas pero han elegido carreras que tienen que ver nada más ni nada menos que con el derecho a la educación de nuestras chicas y de nuestros chicos de nuestros niños, niñas, jóvenes. Eh, y en ese sentido, no podemos ser indiferentes a lo que pasó. La pandemia nos marcó, nos plantea, nos plantea muchos interrogantes, y a ustedes que van a ocupar las aulas de mañana también Les ponen sobre la mesa algunas discusiones que a lo mejor hace tres años, que igual venían pensándolas, no tenían la urgencia que tienen hoy. ¿no? Volver, así como volver al instituto, no es lo mismo que el, el año que se inició en el 19, por ejemplo. Las escuelas tampoco son escenario mismas, hay otros que necesitamos. No hay mejor lugar para pensarnos colectivamente, para escribirlos, para, para hacer el vínculo con esos conocimientos que uno tiene que ver necesariamente con certeza, ¿no? El instituto. Así que nada mejor que el 108 como un espacio para recibir y alojar esto. En, particular a Gustavo Galles, que seguramente va a poder hablar de esto, quiero decir una cosa que nos gustó que Pero cuando uno piensa la escuela que queremos construir, los docentes que tenemos, también tienen los familiares que han sido premios a la pandemia. ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, que se reformula en algunas cuestiones con este contexto. Pero que, no tengo dudas, habiendo hablado el niño también parte de, de, de su preocupación. En ese sentido, digo, eligieron una carrera que tiene mucho que ver con el futuro. Yo creo que no podemos hablar del futuro sin saber, hablamos del presente, pero es el pasado que nos constituye, donde también hay muchos inunciables. Así que nada, eh, saludarlos, alegrarnos de que esta conversación se abra con se ha ganado nada menos que el 108 y se haya gustado quien inaugure una de esas conversaciones que le pudo el algo de todo el país retomando un lugar muy importante para la formación de gente que supo que sabe tener desde su creación el año 2016 Así que bueno, un saludo para todas, para todos alegría volver a encontrarnos que se todavía es muy eh, y muchas bueno, gracias este invitado este, este, este. Bueno Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir este espacio, eh, nosotros la conocemos de nombre y la leemos y vemos las comunicaciones sin duda dice Alejandra Virgin, pero bueno, Ahora acá la tenemos este, de manera presencial, así que es un placer eh, contar con tu presencia. Eh, bueno, vamos a continuar con las presentaciones y le voy a dar este, la palabra a Raquel Heredia, que es eh, la señora jefa regional de la región 8, que también hoy este, se encuentra con nosotros y también le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. escapado de las pantallas. Ya está, estamos acá. No hay palabras para agradecer en tu persona a esto que es Claudia Branchi, Agustina Vila nos dicen, que la política de cercanía ayuda a horizontalizar las relaciones que cada uno de nuestros jerárquicos, esas personas que leemos en los libros importantes, sí estén acá, que nos abracemos, hacen la diferencia con cualquier otra época histórica. Nunca lo vi en los 42 años de docente que tengo, que un director provincial, y hoy dos, dos hoy, estén acá, caminando el territorio, en eh, una tarea que es hermosa, compleja y diversa. Gracias también, Daniel, que hace tantos años que nos acompañamos eh, por estar con nosotros hoy y hacernos sentir que, que esto eh, es valioso. Nosotros lo sabemos, pero que ustedes estén lo confirman. Gracias, ¿eh? Bueno, con Gustavo veníamos charlando de las cosas que nos quedaron durmiendo en la pandemia. Esto va a ser como la bella durmiente, hay que darle un beso y que se despierta. Ya sé que no es feminista, ya sé, ya lo leí. Tenemos el profundo sueño de volver a empezar, de volver con esa de, de, de investigar qué pasa con nosotros, qué pasa con nuestros chicos, qué pasa con las escuelas y abrir el sueño de que la puerta de la escuela donde ustedes van a entrar, donde ustedes van a ser maestras, maestros, profesores donde ustedes van a ser directores de escuela, inspectores. Fíjense, les estoy pasando la mochila, ¿sí? Entonces, este deseo profundo que hay desde el nivel central de que de verdad todos ustedes se lleven puesta la tarea de convocar a cada una y uno de nuestros estudiantes, aquellos que en algún momento abandonaron porque sintieron flaquear sus fuerzas. Así que convoco a que convoquen. Llamen a ese compañero que dejó, llámenlo, háganle un cerdito y pídanle que vuelva, que acá van a estar dadas las oportunidades. Muchísimas gracias. Los esperamos en el 108 y en todos los institutos de formación docente, que seguramente tendrán... tendremos que ser plásticos y aceptar el ingreso de, de cada uno y una de ellos eh, dejo el saludo de mi dupla eh, Eliana que hoy tenía un día complejo porque mañana tiene un encuentro con, eh, bastante profundo eh, incluso en el Go Eliana González de Martino que es eh, la jefa regional de gestión privada eh, Patricia Luis me está acompañando eh, hoy en forma puntual pero venimos ya transitando un camino interesante en la supervisión y hoy les pido, recibanla con un fuerte aplauso porque ella es la jefa digital de Borom. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, sencillamente voy a saludar a cada uno y una de ustedes que, que están hoy acá y eh, celebro que el Instituto Superior de Formación Docente 108 el Dorrego para los, los que vivimos en Morón y los que, que tenemos pertenencia acá en el distrito eh, genera espacios que van más allá del espacio áulico, sea virtual o presencial y que tiene que ver con compartir experiencias como las que Gustavo, que es una persona tan valiosa eh, va a compartir acá con cada uno de, de los que estamos presentes, así que eso es lo Gracias. Quiero agradecer porque por ahí si sí, alguno se retira nuevamente a profesores, a representantes de Sotega Morón, estudiantes, colegas, eh, por estar hoy acá, sabemos que es un momento del año complejo, por eh, los exámenes, los recuperatorios y valor muchísimo el esfuerzo y de poder estar hoy acá y contar con la presencia de, de autoridades y de Gustavo que nos van a, después a deleitar con, con su conversación. Eh, para seguir un poquitito les voy a dar la palabra también a nuestro inspector de educación superior, Eduardo. Celebro esta política de acercamiento que tiene nuestra gestión la, valoro, la valoramos seguramente porque estamos presente en otros detectores de, de la región. Eh, valoro esta propuesta también de crecimiento, porque siempre de crecimiento, por supuesto, mis jefas directas, Patricia y Raquel, eh, valoro el que estén presentes todos ustedes y todos ustedes y valoro ante todo el hecho de hacer visible nuestro nivel. Como recién decía eh, Alejandra, Ustedes han elegido la formación docente, ustedes han elegido ser docentes y acá seguramente están presentes las futuras generaciones, el día de mañana serán docentes, algunos seguramente directivos y nos seguirán acompañando ¿sí? y seguirán creciendo, que es lo más lindo. Van a trascender en la educación y eso creo que es lo más importante para nuestras futuras generaciones. Y como han elegido estar acá y justamente con esta presencia en este panel realmente importantísimo que que nos, nos acompaña, Creo que es momento de celebrar, realmente, la educación superior. Y este es un buen inicio. Después de un momento tan difícil como el 2020 y parte del 2021, tenemos que celebrar el reencuentro, el encuentro y, por supuesto, vuelvo a decirlo con mucho orgullo, volver a celebrar la educación superior. La educación, propiamente, de futuros docentes. Gracias. Ya se encuentra con nosotros Daniel Ciara subdirector eh, de la formación docente inicial. Los institutos son un lugar de, de, de producción de conocimiento y de pensamiento. Eh, así que celebro este espacio, este encuentro, celebro a las autoridades, a la directora, con la presencia de Gustavo y de Alejandra, eh, y esto es la, la posibilidad de seguir pensando. ¿no? Nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso, con el conocimiento y con y con el pensamiento, ese que ustedes también van a compartir con, con sus estudiantes, los guardapuebos blancos, los de cuadrito, desde todos los guardapuebos, y qué mejor lugar de volver a encontrarnos para pensar, qué mejor que Gustavo, que Alejandra para acompañarnos y ayudarnos a pensar. Así que muchas gracias. Agradecemos también la secundaria, porque esta es una unidad académica y en, el turno, en este turno albertino... Eh, funciona también la secundaria, que ahí veo estudiantes, profes y está el vicedirector del turma de Pertino con los preceptores así que gracias también este, a la secundaria eh, Creo que no me olvido de ningún un saludito más Luego agradecer a Mariela, que se que corrió para poder llegar a hacer la interpretación en Licoeseña de Es eh, decir, que es un instituto que no le da lo mismo que haya no intérpretes, hay intérprete nos parece que forma parte de la inclusión eh, además que la entiendo como un derecho a la lengua de señas así que por eso Mariela hoy venía clases y vino corriendo y eh, está acá con nosotros Ahora, eh, sin más este, palabritas, no se sé, te detengo más y así le damos el lugar el espacio a Gustavo Gallo Un aplauso para él sí. Buenas tardes a todos a todas. Espero que estén bien. Eh, como habrán visto yo, durante toda esta presentación, no han hecho otra cosa que meterme en presión. ¿sí? Es decir, que lo que iba a decir es que, que el gusto y todo esto, así que cada vez me siento más presionado ¿sí? con, con este pero bueno, nada, eh, entre otras cosas, eh, agradecer al informe como decía Alejandra en la convocatoria, al Instituto Nacional de Formación Docente, y reitero lo que decía Alejandra, clave, clave, ¿sí? Eh, construir eh, un sistema de formación docente federal, común, un sistema de formación docente más igualitario también, es algo que vamos a trabajar un poquito hoy. Eh, agradecerle profundamente a Alejandra que haya venido, sí, y a Alejandra, a, a Daniel, eh, con quienes nos conocemos hace mucho de distintos lugares, eh, con quienes compartimos horizontes. Eh, agradecerle también eh, mucho a Norma y a toda la gente, casa, por abrir las puertas, por abrir esta casa para, para poder compartir un rato, que como ya fueron diciendo, eh, espero que sea eh, un rato de, de encuentro, de conversación, ¿sí? Tengo una amiga que dice, eh, ¿cuánto tiempo pasamos ¿sí? y con cuánta gente nos encontramos?, conversando sin conocernos las rodillas. Sí. Bueno, que hoy sea un día para que al menos, bueno yo parece que me tapa el mantel, pero después me va a parar para mostrar las rodillas. Eh, nada, con Raquel que venimos también trabajando mucho desde la Universidad de Burlingame y con, la, eh, con toda la región, con todos los inspectores, inspectoras, profes pero sobre todo con los y las estudiantes ¿sí? que están acá con ustedes, sus ¿sí? compañeros de su pero eh, después vamos a avanzar un poco en este tema de, de, de, los, de ustedes, de los estudiantes. Digo, me gustaría poder escucharlos, me gustaría que esta sea una conversación. Y no solo los de la platea, también los de la popular, ¿sí? que anda. Acá anda por ahí arriba, eh, que la, nada, la verdad que eh, si algo nos dolió a los docentes, eh, no solamente fue dar clases de una cocina durante un año y medio, ¿sí? eh, también nos dolía ver las escuelas básicas. Digo, no hay nada más, no hay sensación más horrible que ver una escuela vacía, que ver una escuela en silencio, ¿Sí? eh, Por lo menos, para quienes disfrutamos de las escuelas, para quienes entraron a la escuela eh, es disfrute, es eh, secuestro, eh, bueno, tuvimos durante un tiempo, ¿sí? el edificio escolar, no porque no se diera clase, sino el edificio escolar, la materialidad ¿sí? de ese edificio, vacío, y porque nos estábamos cuidando. ¿sí? Porque gracias a eso hoy podemos estar acá también disfrutando de, de este cuerpo. De este y en este sentido, cuando desde el UFOD, me piden si podía, si podía venir a, a conversar con ustedes me dicen por qué no, no podés trabajar, pensar algunas cuestiones que tengan que ver con los jóvenes y la, y la pandemia ¿Sí? y lo digo con libertad, por más que se esté grabando porque en su momento se los compartí también a Alejandra a las compañeras, a Silvia las compañeras que me que me convocaron, que con las que estuve charlando, me generó el tema, ¿sí? la convocatoria, cierta incomodidad. ¿sí? Pero una incomodidad que tiene que ver con, eh, con, con desde dónde nos pensamos y de dónde pensamos a nosotros y a otras. ¿Sí? Eh, ¿Por qué incomodidad? Porque yo puedo hablar de, que, de cómo padecí la pandemia como adulto y como educador. ¿Sí? Y les puedo contar de qué manera la pandemia me atravesó ¿sí? y de qué manera la pandemia me generó ¿sí? también dolores. Como a muchos o a muchas de ustedes. Eh, hay datos ¿sí? que nos revelan, y yo los voy a contar algunos, voy a compartir algunos. Hay datos que nos revelan ¿sí? cómo los y las jóvenes de nuestro país, ¿sí? y de esta región en particular en la que nosotros vivimos, han eh, atravesado la pandemia. Hay datos, ¿sí? eh, pero la realidad es que yo creo que por ahí nadie mejor que ustedes, ¿sí? jóvenes, eh, y que otros y otras jóvenes eh, pueden contar, ¿sí? pueden describir lo que es ser o adolescente en pandemia y para mí esto que ahora lo estoy planteando desde el inicio tiene que ver con el final al que quiero llegar y tiene que ver con de qué manera ¿sí? tenemos que avanzar en construir una escuela al menos distinta a la que tenía ¿Sí? Cuando digo avanzar y construir una escuela al menos distinta, eh, lo estoy diciendo porque estoy profundamente convencido ¿sí? que estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión en este tránsito de la post-pandemia para poder, para poder hacer otras cosas. Si nosotros nos encontrábamos, previo a la pandemia, entre profes y también estudiantes, y decíamos, por ejemplo, ¿sí? eh, si estábamos conformes con nuestra escuela secundaria, con nuestra escuela primaria, digo, si había que hacer algún cambio, seguramente la gran mayoría decíamos que sí, que hay que cambiar algunas cosas. Me parece que en este momento, con pandemia, hay mucho más consenso todavía de ¿sí? que podemos avanzar en modificar algunas cosas. ¿Para qué? Para construir una escuela más justa. ¿Y sabe qué? Voy a decir una verdad de perogrullo que no es mía, es un sociólogo de ¿sí? Parece, eh, puede parecer algo sonso, pero la construcción de una escuela más justa no es otra cosa. En la escuela justa es un horizonte, siempre se puede ser más justo. ¿Sí? Ahora, lo que sí podemos hacer concretamente es una escuela un poco menos importante. ¿Sí? Eso sí lo podemos ver, palpar, concretar, hacer. Y yo les decía que esta incomodidad, como todas las incomodidades, creo, nos lleva ¿sí? a movernos. Cuando vos estás incómodo o incómodo en una silla, ¿sí? te moves para acomodarte. Y esta incomodidad me llevó ¿sí? a buscar. ¿sí? La pandemia nos llevó a, mover, a, a movernos, mucho. La pandemia no fue solo incómoda, ¿sí? La pandemia significó incomodidades, pero para los que mejor la pasamos, incomodidades. Para muchos otros y otras, la pandemia fue dolor subjetivo y dolor social, ¿sí? Pero volviendo a la incomodidad, esta incomodidad que te lleva a caminar, a buscar, y buscando, ¿sí? encontré algunos datos que me parecían interesantes traer para poner un piso ¿sí? en esta charla, que tiene que ver, primero, con ver desde dónde partimos. ¿Sí? Alejandra Algo decía recién, tener en cuenta la, pre, ¿sí? la previa a la pandemia esas primeras semanas de marzo antes del decreto antes de, de, de, de no ir más presencialmente a la escuela y esa previa a la pandemia ya era una previa profundamente injusta ¿Sí? era una previa profundamente desigual ¿Por qué? Porque entre otras cosas vivimos en el continente más desigual del mundo. ¿Sí? Y porque entre otras cosas también, y esto hay que decirlo claramente, y puedo, por supuesto, aceptar disensos, eh, Pero también, ¿sí? Porque la pandemia nos ha sal, ¿no? saliendo de un periodo donde se retrajeron los derechos, ¿sí? donde en un periodo donde fueron desapareciendo políticas educativas, financiamiento, políticas sociales, ¿sí? políticas que tendían a tratar de que seamos un poquito más iguales. Y entonces ahí teníamos un piso ya generado de desigualdad que la pandemia se encargó de mostrarnos casi obscenamente. ¿Sí? Al desnudo nos dijo miren que esta sociedad ¿sí? o estas sociedades están de este modo. Y para muchos fue ¿sí? pues, caminar, vivir, intentar sobrevivir casi en carne viva eh, entonces se profundizaron desigualdades ¿sí? desigualdades económicas desigualdades digitales de acceso a las conectividades todos lo sabemos desigualdades de hábitat ¿sí? hay que estar ocho Siete, seis, en dos ambientes todos los días. Toda la semana, todos los meses, varios meses. Desigualdades de género. Desigualdades educativas. También ¿sí? se pusieron, o pues, se exacerbaron. Desigualdades culturales, desigualdades que tienen que ver con la alimentación. Salimos con 8 millones, casi 8 millones y medio de pibes y pibas bajo la línea de pobreza. Eh, si esto no duele, ¿sí? si esto no nos duele a todos y todas quienes estamos acá eh, y quienes somos docentes o vamos a hacerlo, eh, la verdad que tendríamos que. Seguir pensando y repensándonos en esa elección de, del trabajo con otros y con otras. ¿sí? Digo, esto nos duele. Esta realidad nos duele. Y nos duele porque no son desigualdades y acá voy a usar un término que, eh, que se está usando mucho en el feminismo y me parece interesante traer, que es la interseccionalidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que no podemos leer estas desigualdades económicas, eh, educación, digital, edad, lo que sea. No las podemos leer ¿sí? como si fuesen casilleros aislados. Tenemos que ver que estas desigualdades se van atravesando entre sí. Y un derecho vulnerado vulnera otros derechos ¿sí? es decir que en la vida cotidiana todo esto está conectado cuando se vulnera otro, uno se vulnera otro y eso impide otra cosa y así sigue una cadena bastante compleja que nosotros desde nuestro pequeño lugar de educadores seguramente en algo Podemos interrumpir. Nunca todo, nunca todo. Pero no lo podemos interrumpir. Por ejemplo, ¿sí? en lo que está en nuestras manos de garantizar, como decía Alejandra hace un ratito, el derecho a la educación. Eso sí podemos. Todo el derecho a la educación, no. Pero algunas cosas que se en el aula para una escuela más justa, sí podemos hacer. O que sean en el patio, o que sean en el esquina. Eh, y pensando en los jóvenes y la pandemia ¿sí? Eh, a la encuesta de continuidad pedagógica 2020 que hizo el Ministerio de Educación de la Nación y ahí dice que un tercio de la población eh, de jóvenes dijo que ayuda a un adulto en su trabajo es decir, que atravesaron la pandemia ayudando a algún adulto, papá, mamá, tío, quien sea, tía o el referente de esa familia o la referente de esa familia en su trabajo, es decir, no solo, esto se exacerbó ¿sí? en la pandemia. El 52% de los pibes y pibas estuvo a cargo de tareas de cuidado. ¿sí? de tareas de cuidado, de hermanos, ¿sí? de sobrinos. Eh, y en cuarentena se ¿sí? llegó a este número porque en cuarentena aumentó el 14%. ¿sí? Las tareas de cuidado que llevaban adelante, que llevaban adelante los pibes y las pibes. Y todos los que trabajamos en una escuela sabemos que muchas veces un pibe secundario secundaria llega tarde por tanto tiene que llevar a la hermanita al jardín que abre más tarde que la secundaria. ¿Sí? Digo, no es novedad, pero estamos hablando del 52% y estamos hablando también de algo que se está discutiendo mucho. ¿sí? Y que tiene que ver justamente con la responsabilidad sobre el cuidado y el cuidado como trabajo. Una cuestión que hoy estamos discutiendo bastante por suerte. Eh, hablamos de desigualdad y hablamos de desigualdad de género. Dice este estudio que los pibes y pibas encuestados dijeron que 9, 9 de cada 10 acompañantes educativos, ¿sí? 9 de cada 10... Personas que los acompañaban en la pandemia, que compartían con ellos, que les llevaban un mate y les llevaban al ejercicio de matemática, lo que sea. Acompañantes educativos, acompañantes de la tarea educativa, nueve de la 10 fueron mujeres. Eh, el 58% de los hogares de esta región, centro del país, tiene una sola computadora. Es decir, el 42% no tiene. Y de ese 58%, ¿sí? el porcentaje más alto que tiene una sola computadora son alumnos de gestión estatal. Y todos sabemos que la manera, ¿sí? el vínculo se generó a través, fuertemente, más del 80%, ¿sí? a través de de mensajería, mensajes de texto, celulares ¿sí? y que a veces había habilitados uno o dos por hogar eh, pero miren esto el 71% de los pibes el año pasado cuando se hizo este estudio dijeron que querían volver a la escuela porque querían ver a los amigos y a mí esto me encanta ¿Sí? A mí esto, mejor, como docente, me pone feliz. Que quieran volver a la escuela porque quieren encontrarse con los amigos. Eh, porque extrañan a sus amigos. Y el 44%, ¿sí? en este, según este estudio, dice esto fue a mitad del año pasado, es decir, todavía faltaba caminar bastante. Y el 44% sufrió algunos sentimientos, algunos sentimientos como miedo, angustia o depresión. Y, por supuesto, digo, yo creo que a lo mejor puede haber sido más del 44%, porque fue lo mismo que sentimos los adultos. ¿Por qué un pibe lo no va a sentir sí. angustia, miedo o depresión al estar en una casa, ¿sí? sin poder ver a los amigos, sin poder salir, bueno, digo, padeciendo la enfermedad, padeciendo la enfermedad de sus familiares, los miedos por contagiar, muchos pibes y pibas, ¿sí? tenían miedo de contagiar a sus abuelos, o a sus abuelas, ¿no? Y por eso, digo, a lo mejor eh, frente a una posibilidad de salida o lo que sea, preferían quedarse para no contagiar a los adultos mayores. Estos algunos números que nos sitúan en el... A ver, los podemos todos, se puede discutir. Digo, por supuesto, hoy serán otros números, después del de, de tiempo que pasó. Eh, ahora lo tomo como, como muestra. ¿Sí? Como para decir que eh, la cosa está complicada, la cosa está complicada. ¿Y por qué digo la cosa está complicada? Porque eh, soy un, eh, a ver, persigo siempre ¿sí? la esperanza, no lo digo desesperanzadamente para crear desesperanza que la cosa está complicada. Lo digo porque confío plenamente ¿sí? en que podemos salir de estos lugares como hemos salido muchas otras veces de otros lugares, ¿sí?, complejos. Y que una de las herramientas para salir de estos lugares complejos, por lo menos yo lo creo así, estoy convencidísimo y por eso trabajo de lo que trabajo, es la educación. Eh, una, una psicoanalista muy, muy importante que ha tenido nuestro país eh, y que yo invito a releerla en este tiempo mucho porque ella escribió mucho luego de la salida de una situación profundamente dolorosa para nuestro país que fue el 2001 ¿sí? como Silvia Brecht, tal cual acá, Raquel, una nota Invito a releerla, porque hay muchísimas cosas que hoy podemos leer. Silvia Brechtmann decía que eh, definía el trauma, ¿sí? lo traumático el trauma, como aquello que nos desorganiza la vida cotidiana. Y miren, si en este sentido la pandemia no ha sido traumática. Nos desorganizó absolutamente la vida y desorganizó la vida de la escuela porque, sobre todo, operó sobre los ejes fundantes de la escuela como institución, fundantes de, de, de toda institución educativa, que son el tiempo y el espacio. La pandemia alteró tiempo y espacio. ¿Sí? Alteró tiempo porque sabemos que los adolescentes, los jóvenes, se ponían a jugar a la play a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana hacían el trabajo de matemática y a las 6 se iban a dormir. Y en muchos casos no tenían ¿sí? clases sincrónicas. Acá, profe de secundaria o pueden decir, no tenían clases sincrónica en el horario que tenían en la escuela porque no iba nadie entonces tenían después el mediodía muchas veces sí, a la hora que se despertaban alteró el tiempo el whatsapp las 24 horas del día abierto, todas las maestras todos los maestros, todos los profes todos los directores, la directora inspectores, inspectoras sábado lo domingo y el sábado que llegaba pensar que a las 10 de la noche, hola oh, profe, puedo entregar el trabajo el lunes. ¿Sí? Y la profe le contestaba, alteró el tiempo y alteró el espacio, no tengo por qué, digo, no tengo que aclarar mucho ¿sí? respecto de la alteración del espacio. Pero eh, estamos en una situación traumática, salir de una situación traumática. Eh, pero yo quiero, cuando decía antes, vamos a la PRE y vamos al piso, ¿sí? al piso que tenemos, yo quiero decir algo que me parece importante: que esto nos atraviesa a nosotros, como eh, ciudadanos argentinos y argentinos, nos atraviesa a la región, a nuestro continente y al mundo, con, eh, a ver, nos, at nos atraviesa con un neoliberalismo global que construye determinado tipo de subjetividades y donde la pandemia ¿sí? se subió y continuó profundizando esas desigualdades. ¿Y por qué digo esto? Porque el neoliberalismo, eh, el neoliberalismo, por más que no lo queramos, no termina cuando termina un gobierno. ¿sí? Porque el neoliberalismo no es un modelo económico. El neoliberalismo es una racionalidad. ¿sí? Es una forma de entender el mundo, de entender la sociedad. Es una forma de actuar en el mundo, de estar. Hay una eh, socióloga, eh, Wendy Brown, que, que dice es la conducta de las conductas. ¿Qué quiero decir con esto? En el neoliberalismo empezó, se metió en nosotros en los 70. ¿Sí? y apareció fuertemente con la dictadura, continuó tuvimos gobiernos que generaron disputa a ese neoliberalismo tuvimos otros que lo profundizaron que encuentran que esa es la manera ¿sí? para gobernar ahora, no es que se va un gobierno y se lleva de la mano el neoliberalismo porque vuelvo a decir es un modo de estar es un modo de pensar, es un modo de hacer y es un modo de estar y de pensar que no es epidérmico que no es superficial que se nos mete a todos y a todas nadie está exento y este neoliberalismo ¿sí? lo que hace es romper que rompe el lazo social que rompe los vínculos entre nosotros. Porque el neoliberalismo no cree en una sociedad, ¿sí? cree en individuos que comparten un mismo tiempo y espacio, pero que no se enlazan, que no construyen juntos, que cada uno se salva solo. Y con esas formas de construir subjetividades, que se cuela en la escuela, por supuesto, pero también en los medios, en el trabajo, en todos lados, nos agarró la pandemia. Eh, entonces nos agarra también rotos. Para mí hay una palabra que es interesante, por ahí es poco académica, pero es que nos agarra rotos y la pandemia nos siguió rompiendo un poquito más. ¿Sí? y hay una compañera muy interesante para leer todo lo que quieran leer de juventud eh, juventud de espacios urbanos eh, adolescencia de sectores populares una antropóloga interesantísima trabaja en la Universidad de La Plata como Mariana Chávez ¿sí? y leyendo algo que ella había escrito para, por el tema de adolescencia y pandemia, eh, ella usó una figura que me gustó mucho, que a su vez, la, la cito, a su vez ella en el texto dice que se la había dicho a una compañera del lugar donde milita, donde trabaja hace muchos años con jóvenes, en un conflicto con la ley, y la idea es que los adultos hoy tenemos que hacer piecito. Y a mí me encantó el aire. ¿Se acuerdan cuando éramos más chicos que alguien nos decía, hacerme piecito? ¿Sí? Y lo levantábamos un poquito. Y hacer piecito a quienes no hacen pie en la historia. Hacer piecito a los que caminan en el barrio y se hunden. Hacer piecitos para que puedas mirar un poco más allá, porque cuando te levanto, podés ver un poco más allá. Cuando tú dices, ves cada vez más cerca a todo. ¿Sí? Hacer piecitos para construir perspectiva, para aumentar la escala de lo que estamos viendo. Yo creo que hoy, si hablamos de jóvenes y pandemia, una tarea nuestra, como adultos, es tener en la cabeza que con todos los pibes y pibas que nos crucemos van a necesitar o pueden necesitar que le hagamos piecitos. Yo traía esta idea de que estamos rotos, ¿Sí? que estamos rotos todos estamos un poco rotos ¿Sí? la pandemia nos hirió eh, y esta es una idea que me salió una vez a partir de que tenía también que era una charla sin perder las rodillas a nadie porque era por por Zoom y había leído una poesía una compañera, trabajadora social, docente. Y en esa poesía, ella, Ana Gómez, que es docente de la Universidad de Moreno, y trabaja acá, en el municipio de Morón creo, acá me dicen que sí. Eh, Ana hablaba en su poesía del, del pescunte. Y a mí me resonó, esto va a ser una cuestión muy personal, disculpen, a mí me resonó porque mi abuela era una ¿Sí? abuela inmigrante italiana que trabajó mucho tiempo en una fábrica eh, muy icónica ¿sí? de, de la, del momento industrial del peronismo como eh, la grafa la ¿sí? abuela fue costurera o operaria de la grafa y tenía hijos y cocía en su casa entonces el pespunte me, me gustó como idea. Yo no entiendo nada de costura, jamás cosí un motor, lo digo, ¿sí? para que sepan que es otro paso en el que me tengo que reconstruir. Pero, digo, como no entiendo nada, fui a, a buscar definiciones de pespunte. Y el pespunte es, alguien que sepa me puede corregir, es dar una puntada, volver, ¿sí? y volver a dar otra puntada pasando por el mismo lugar, ¿Sí? Y el pespunte se usa para reforzar, para hacer costuras fuertes, ¿Sí? También para decorar, decían los lugares que consulté en su momento sobre el pespunte. Pero yo creo que hoy, ¿sí? Todo esa escuela que quedó ¿sí? como archipiélago de muchas islas, que eran todas las ventanitas, la tenemos que volver a unir. Tenemos que unir los pedazos. Y no solo adentro de la escuela, sino de la escuela con la comunidad y de la escuela con los lugares donde hoy están los y las jóvenes, en los barrios. De la escuela tenemos que unir, tenemos que atar, tenemos que pepuntear. La escuela y los niños Tenemos que hacerlo. Porque los pibes y pibas tienen que volver a la escuela. Y no solo tienen que volver a la escuela, sino que tienen que aprender en la escuela. Eh, entonces, yo digo, tenemos que dar puntadas con hilo. Pero que está aquí andando puntadas sin hilo. ¿Sí? Para nosotros muchos. Dan, y muchas quedan puntadas sin hilo bueno, nosotros tenemos que dar juntadas con hilo y para mí uno de esos hilos es lo político tenemos que construir este pespunte, tenemos que construir esta pedagogía desde un lugar ¿sí? de repolitización de los vínculos y de la escuela cuando digo esto, no me importan las opiniones ¿sí? de los titulares de diario del adoctrinamiento. De Porque no estoy diciendo que tienen que votar a, a tal o a cual. Estoy diciendo que repolitizar la escuela ¿sí? es tomar posición. Y es tomar posición, por ejemplo, a favor del derecho a la educación y es tomar posición a favor de que todos los pibes y pibas estén en la escuela y esa posición la tenemos que tomar en la sala de maestros con nuestros compañeros y compañeras y volver ¿sí? a repolitizar la escuela ¿sí? es discutir fuertemente el discurso de la antipolítica que sí es profundamente neoliberal y que sí se está, o los está de alguna manera, se los va incorporando ¿sí? en nuestra sociedad, pero también en las subjetividades, en nuestra subjetividad. ¿Por qué? Cuando lo vemos, y miren, lo vemos cuando eh, se ganan votos. fotos, con discursos antidemocráticos. Lo vemos eh, cuando se entroniza el individuo y se quiere destruir lo colectivo. Lo vemos cuando el camino que se propone es el de la meritocracia, ¿sí? que no es más que garantizar los privilegios de los que ya lo tienen ¿sí? y decirles a los que no tienen ningún derecho, como decía la tapita... De la gaseosa seguir participando. Nunca va a salir tu premio, nunca va a salir, pero sí va a estar la promesa del neoliberalismo de que tenés que seguir participando. Y nosotros tenemos el deber como educadores de poner blanco sobre negro de, de decir que el sistema en que vivimos es injusto, pero no es naturalmente injusto. ¿Sí? cuando decimos que no es naturalmente injusto en ese mismo momento es cuando decidimos que algo podemos hacer para cambiar la injusticia. y en este sentido repolitizar la escuela y los vínculos es salir del darwinismo social que quiere eliminar al otro Hoy hay discursos, hay campañas. Digo, yo creo que hace 15 15-20 años no podíamos predecir que puede haber candidatos ¿sí? que hablen de la eliminación directamente del otro o de la otra. Esas son las nuevas derechas, pero no en la Argentina. Por eso, digo, tenemos que salir y ver un poco más allá. Son las nuevas derechas en el mundo. Y nosotros no podemos, pensando en las y los no jóvenes, eh, hacer silencio frente a esto. Porque si algo no es salud, es el silencio. Eh, entonces, me pregunto, ¿qué escuela para los jóvenes? ¿Qué escuela para las jóvenes? Por pues ahí ustedes leyeron alguna vez, y esto, Ahora retomo el principio, la incomodidad de hablar de los jóvenes ¿sí? y de las jóvenes. Y seguramente ustedes, estudiantes, alguna vez han leído o van a leer, y si no, ya no, eh, el libro de Paulo Freire Cartas a quien pretende enseñar. ¿Sí? Bueno, una de esas cartas, si no me equivoco es la octava. Puedo equivocarme. equivocarme. Freire dice no es hablarle a ellos no es hablar hacia ellos es hablar con ellos y no es una cuestión de preposiciones es una cuestión ¿sí? de opciones ese si hacia o con cambia sustancialmente ¿sí? la escuela que podemos construir la escuela que queremos construir. Sustancialmente ¿Sí? la cambia. Porque nos pone en situación a nosotros de los que sabemos si hablamos, o nos pone en situación de los que, porque sabemos, escuchamos. Entonces, cambia radicalmente la escuela que podemos construir. ¿sí? ese Es con ellos. Eh, para cerrar, me parecen algunas cosas importantes para lo que viene. Por un lado, aprovechemos este tiempo. Yo creo que no sé si voy a volver a ver un tiempo tan interesante para transformar muchísimas cosas de la escuela como esta. ¿Por qué? Porque ya la transformamos, porque la estuvimos transformando, porque ya lo hicimos durante un año y medio. Y porque tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente audaces de animarnos a recuperar esa experiencia un sociólogo portugués que nos ayuda mucho a pensar el mundo en que vivimos desde el lugar en que vivimos como Guadaventura de Sousa Santos, ¿sí? tiene un libro que se llama La razón indolente Punto contra el desperdicio de la experiencia y eso quiere decir lo que nos quiere decir Guaventura es hay miles, cientos de miles, millones de experiencias ¿sí? de los sectores populares, del hemisferio sur, de nuestros países latinoamericanos, millones de experiencias en escuelas que las dejamos caer y morir. Y son esas experiencias las que tenemos que recuperar y poner en valor hoy para nuestros pibes y para nuestras pibes. Todo lo que construimos en este año y medio de no presencialidad. Todo lo que nos animamos a hacer, que si no hubiese estado la pandemia, difícilmente nos hubiésemos animado a hacer. Aprovechemos un tiempo, aprovechemos las experiencias. Pongamos en juego la escucha y pongamos en juego la palabra. Hace un mes estaba en un Zoom con directores y directoras de la Zona Sur de la Provincia de Santa Cruz. Un director de Caleta, Olivia en ese Zoom nos dice, eramos muchos, nos dice, ¿sabes lo que más me llama la atención? Que nosotros pensamos que cuando los pibes vuelvan a la escuela secundaria no nos íbamos a poder contener. Como que abrimos y no nos íbamos a poder contener a los pibes. Hace dos semanas que estamos con aulas en silencio, pero los pibes no hablan. Esto fue hace apenas empezó la apertura, ¿no? Bueno, tenemos que construir, ¿sí? Tenemos que construir lazos, tenemos que preguntar, tenemos que poner en circulación la palabra. Tenemos que hacer, lo decía eh, Eduardo, lo decía Eduardo hace un ratito, ¿sí? y es una palabra que a mí me gusta mucho, tenemos que celebrar. Vivimos un año y medio donde la televisión era el hábaco que contaba muertos todo el día. ¿Sí? Prendías la tele y arriba te aparecía la cantidad de muertos. Veas el programa que veas te aparecía la cantidad de muertos. Y la verdad que eh, tenemos que generar celebraciones y la escuela tiene que ser un lugar de celebración. Tiene que ser el lugar de encuentro, el lugar diríamos de otra manera en lugar de fiesta, tenemos que hacer pequeñas fiestas en las escuelas, en los profesorados. Ya sé que muchos o muchas tenemos dolores, tenemos eh, parientes que murieron, parientes que quedaron mal después de la enfermedad, que tenemos en las escuelas docentes que han fallecido, amigos, ¿sí? y hasta pibes y pibas que han fallecido. Pero también ¿sí? tenemos que poder construir en la escuela lugares de encuentro, porque la escuela es un lugar para ser feliz. La escuela es un lugar para ser feliz. Y para muchos, y muchas, lamentablemente, y por las condiciones en las que viven, la escuela es el único lugar para ser feliz. Entonces hoy, atar y compungiar y coser, se trata también de eso, o por lo menos eso creo. Eh, la escuela, en este último año y medio, lo que yo creo es que se, se volvió a valorizar. Nunca se habló más de la escuela en los medios que en este año y medio. Solo se hablaba de la escuela en enero y febrero con las paritarias y los pagos mar y marzo. ¿Sí? Hoy la sociedad tomó otra dimensión de lo que es, del valor que tiene la escuela ¿sí? para una comunidad. Hoy se reconstruyeron vínculos entre la escuela y la comunidad. No podemos dejar pasar eso. No podemos hacer que eso se pierda. Volver a la escuela no es volver otra vez al hora como anda. ¿sí? Y empezamos a dar clase como si nada hubiese pasado. Al menos eso creo yo. ¿sí? Tenemos que construir en las escuelas espacios de fiesta y se están construyendo y se están haciendo y es más me alegra y lo digo públicamente y me alegra que quede grabado me alegra profundamente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires haya tomado la decisión junto con eh, la Dirección General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires ¿sí? de dinamizar la economía a partir de los viajes de Sábado para los Pibes. Me alegra profundamente porque los Pibes y Pibas, como todos, tienen derecho a ser felices y a tener momentos de felicidad. Y ese es una manera, esa es una manera concreta de tener momentos de felicidad, momentos de aprendizaje, momentos de conocer otros mundos, ¿sí? que no es mi mundo más cercano. Celebro profundamente esa medida y aprovecho para decirlo. Y para cerrar, una cuestión de los tiempos. Los griegos ¿sí? pensaban los tiempos en dos dimensiones, el tiempo. ¿sí? Una dimensión, cronos, el tiempo que se mide, el reloj, los días, los meses, ¿sí? los horarios en la escuela, cronos, lo que puedo medir. ¿Sí? Pero también pensaban el tiempo ¿sí? desde una dimensión que no es medible, que es el kairos. ¿Y qué significa esto del kairos? Significa encontrar ese tiempo que es ahora, que es el adecuado, que es el tiempo oportuno si ustedes quieren, ¿Sí? que a lo mejor no vuelve a ser en otro momento de la misma manera. Es este el tiempo oportuno. Puede durar un día, puede durar 15 segundos, puede durar un año, no importa porque no es medible. ¿Sí? Yo creo que hoy la educación ¿sí? la tenemos que pensar, no en cuatrimestres, y en años y si pasa o no pasa o estas discusiones si repite o no repite y... pensemos hoy el Kairos de la educación pensemos este tiempo oportuno pensemos este tiempo para hacer y capitalizar para hacer y poner en valor todo lo que ya ustedes fueron haciendo y este es el tiempo oportuno también para construir en las escuelas más y mayor y mejor democracia. Vivimos un tiempo complejo, lo vuelvo a decir. Un gran sociólogo argentino a quien no pongo nunca en discusión sus datos, su mirada, digo por su rigurosidad, por su trabajo, por su trayectoria, por todo, como es Gabriel Kessler. Hace poco dio una conferencia en la Universidad de La Plata, subí a YouTube, sobre desigualdades. El dato es que el apoyo a la democracia como sistema de gobierno, ¿sí? que hay en toda la región de Sudamérica, es el más bajo que es el más bajo en la historia. Es decir, solo el 57,7% de la población cree y apoya el sistema democrático en de Sudán De esos 57% ¿sí? hay una gran mayoría o un gran porcentaje de jóvenes. ¿sí? Y, de este descreimiento en la democracia, el 10% ¿sí? creció en los últimos 15 años. ¿Sí? Es decir, que venimos profundamente en ascenso con por por el crecimiento de este, descreimiento en la democracia. Por lo tanto, lo que me parece, y cierto, con los jóvenes, con las jóvenes en la escuela, con los niños, con las niñas, desde el jardín, ¿sí? desde el jardín. recordemos que todos y todas son sujetos de derecho en nuestro país. ¿sí? Eh, construyamos vínculos que tengan a la solidaridad ¿sí? como referencia, pero no una solidaridad caritativa, sino una solidaridad para la justicia social una solidaridad ¿sí? como categoría política un eh, filósofo psicolarista, perdón, italiano Massimo Recalcati, hizo una hermosa conferencia sobre la educación y la pandemia y en la conferencia dice que si hay una aberración que nos trajo la pandemia es que surja como discurso fuertemente homogéneo casi todo el mundo la idea de la libertad individual ¿se acuerda? el barbijo, nadie me obliga nadie me obliga a estar en mi casa nadie me obliga a abandonar la idea de la libertad individual y dice Máximo Recalcati, es una atrocidad porque la libertad solo puede ser entendida en el marco de la solidaridad. ¿Sí? Solo puede ser entendida la libertad en el marco de la solidaridad. Entonces, construir una escuela solidaria con vínculos solidarios, una escuela que apuesta a lo colectivo y no a lo individual, que apuesta siempre a la construcción colectiva. ¿no? Y una escuela que se, donde se pone en juego una política de reconocimiento del otro y de la otra. Porque si algo también nos trajo la pandemia es entender al otro y a la otra como una amenaza. Eso lo trae el neoliberalismo. ¿sí? Eso lo traen las políticas de miedo. Pero la pandemia lo exacerbó porque el otro podía ser quien me contaba la otra podía ser quien me contagie. Entonces necesitamos, intencionadamente, ¿sí? necesitamos construir con los pibes y con las pibas una lógica de cercanía, de solidaridad, una lógica colectiva y de reconocimiento. No me da lo mismo que un pibe esté o no esté en la escuela. Y el reconocimiento es decirle a todos los pibes y a todas las pibas eso, que no nos da lo mismo que estén o no estén en la escuela, que no nos da lo mismo que vengan o no vengan, que si vienen sin la cartuchera y sin la carpeta vengan igual, porque no nos da lo mismo que estén o no estén, aún sin carpeta y sin cartuchera. Porque estando es la única manera que vamos a poder hacer que un día traigan la carpeta y la capuchera Si no están en enfrente nuestro no la van a traer nunca. Y el reconocimiento es hacerles sentir que son parte de la escuela. El reconocimiento es decirles que son parte, que no son sapo de otro pozo, que no es mejor si no venís, que no es decirles ¿Para qué venís si no haces nada? Mejor quedarte en tu casa. El reconocimiento es decirle, aunque no hagas nada, yo te quiero acá. Y vas a ver que en algún momento algo vas a hacer. El reconocimiento es hacer sentir querido al otro o a la otra. En definitiva es lo que queremos todos. Todos queremos que nos quieran, o no? Pero ¿saben que No solo queremos que nos quieran. Queremos que nos digan que nos quieren. No solo nos importa saber que el otro nos quiere. El ser humano, nosotros, necesitamos que además de saberlo, nos lo muestren, nos lo digan, nos lo hagan saber. Y esa es la tarea que hoy tenemos con los jóvenes y las jóvenes en las escuelas. Hacerles saber que no hay mejor lugar para ellos que la escuela y hacerles saber que ellos y ellas sin dudarlo un segundo van a ser mejores que nosotros sin dudarlo un segundo eh, todo, absolutamente todo lo que hagamos en la escuela es siempre con y no así es siempre con ellos y con ellos ¿Sí? me parece que la salida de la pandemia también la tenemos que pensar con ellos y con ellas. Desde que me senté, que hay un cartel que me está diciendo, ¿sí? reforma de la IC urgente. La el, el Acuerdo Institucional de Convivencia. ¿Sí? Ahí está la palabra de los pibes y las pibas. Escuchémoslos, escuchémoslas, que no significa hacer lo que ellos quieren. O hacer lo que ellos dicen. Significa escucharnos, significa conversar, significa dialogar y significa construir acuerdos. Como bien ponen los pibes y las pibas ahí. Bueno, muchas gracias.